Tres ceviches, clásico, nikei y amarillo. Para el ceviche clásico vamos a necesitar pescado blanco, al cual le agregamos jugo de limón, sal y leche tigre. Dejamos reposar con un trozo de hielo. Para el ceviche Nikkei necesitamos un pilete de atún en cubos, le agregamos sal, leche, tigre y yuzu, dejamos reposar también con hielo. Para el ceviche amarillo necesitamos pescado blanco cortado en cubos, calamar, callos de almeja y camarones. Le agregamos leche tigre y aquí amarillo. Reservamos para servir al ceviche clásico, le agregamos cebolla morada, cilantro y chile habanero, al cevillo niquei, un poco de kiuri y quinoa. Y por último, al ceviche amarillo, un poco de maíz cocido, cilantro y ajongoli.